Resolver situaciones matemáticas usando el modelo Singapur. Primero, debo leer la situación. Miguel tenía 23 hojas de colores. Le regaló 17 a su primo. ¿Cuántas hojas tiene Miguel ahora? Observa los rectángulos. Son los datos que nos está dando la situación. Lo que está subrayado en rojo es lo que necesito encontrar. Siguiente paso. ¿Qué necesito encontrar? Lo que quiero saber de esta situación es cuántas hojas tiene Miguel ahora. ¿Qué sé? Sabemos que Miguel tenía 23 hojas y que regaló 17 hojas. Estrategia que usaré y cómo representaremos el problema. ¿Recuerdas que habíamos visto que Miguel regaló? Regaló quiere decir que tienes más hojas o que tienes menos hojas. Exacto. Como regaló, haremos una resta. Por lo tanto, usaremos la estrategia relación numérica de resta. Para representar el problema, en nuestro círculo principal podremos el total de hojas, 23 hojas. 17 es la cantidad que le regaló a su primo. Y ponemos el signo de interrogación que representa nuestra incógnita. Escribo la ecuación. Recuerda que una ecuación es la representación de la operación que haremos a continuación. Por lo tanto, incógnita es igual a m r. Incógnita es igual a 23 menos 17. Resuelvo la ecuación. En este paso es cuando hacemos la operación. 23 menos 17. Empiezo siempre por unidades. Como a 3 no puedo quitarle 7, tengo que hacer una transformación. Voy con las dos decenas y las transformo en unidades. Si tenía dos decenas y voy a tomar una, me queda 1 y transformo en 13. 13 menos 7, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Excelente. Y 1 menos 1, 0. Por lo tanto, 23 menos 17, 6. Verifico si es razonable. Recuerda que regaló. Es razonable porque regaló. Le quedan menos hojas. ¡Respondo a la pregunta! Miguel tiene seis hojas ahora.